Guapan, fumándome la marihuana Un silencio que impalma, calma Adentro de mi alma Una señora por la ventana Que me ve toda calmada Ella tiene más problemas Y no le importan los demás Y no le importan los demás Quiero renacer Para no volverme a perder Azrael, Azrael, ven, ven Quiero renacer, para no volverme a perder Azrael, Azrael, ven hey, Hay personas que remorean, yo en mi aldea Es que hay chelas, hey. Yo me doy el agua a mi manera, la vida poniendo Porque me rompen todas las fronteras, fuera la idea generalista Yo no soy igual, yo soy un artista Como nadie quiero renacer Para no volverme a perder, Azrael, Azrael, ven, ven, quiero renacer Para no volverme a perder, Azrael